Desde el Palacio de Justicia, eh, Arismendi está con el presidente local, secretario general del Colegio de Abogados de la República, a propósito de que eh, hoy se anunció el sistema judicial que iniciarán las eh, audiencias presenciales. Vamos a ver, Arismendi, adelante, buenos días. Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas las personas que sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. Efectivamente, me encuentro en la parte frontal del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde hoy está previsto eh, el inicio de la apertura de los tribunales de manera presenciales. Hay que destacar, señores, que desde el inicio de la pandemia, eh, los tribunales de la República Dominicana estuvieron eh, cerrados y las audiencias se estaban realizando de manera virtual. Esto generó una lucha eh, por parte de los abogados, los cuales pedían que se reaperturara eh, los tribunales de manera presencial y ya en el día de hoy está previsto para iniciar. La información que manejamos hasta el momento es que no se van a realizar la, las audiencias de manera presencial, por lo menos por el día de hoy, pero que ya se están dando todos los aprestos para iniciar con estas audiencias de manera presencial, pero para hablar más detalladamente de este caso, vamos a conversar con el presidente del Colegio de Abogados de San Francisco de Macorís, Ridalmis Arias. Ridalmis, buen día, estamos en vivo para Telenor. Tu valoración sobre esta apertura de los tribunales. Sí, muy buenos días. Eh, supuestamente hoy se aperturan los tribunales de manera presencial. Eh, nosotros como colegio de abogados y como abogado en ejercicio, vemos esto como una simple pantalla, porque particularmente hoy, ahora mismo a las 9, yo tengo una audiencia que fui convocado ayer, pero la audiencia es virtual. Entonces, si a mí me convocan una audiencia ayer, se supone que hoy se abren los tribunales y todas las audiencias deben ser de manera presencial, cosa que no eh, ha pasado, los tribunales están abiertos para usted acceder a los tribunales, a entrar al Palacio de Justicia. Usted debe de hacer una cita previa eh, eh, vía virtual para poder entrar, entrar, no para celebrar la audiencia, nada, simplemente para entrar. O sea que no vemos cuál es a la apertura, es un, una, una restricción. De, del acceso a los tribunales el hecho de que digan están abiertos y que no funcione de manera presencial para nosotros no han hecho nada, entendemos que los tribunales deben de estar enrolados ya eh, las audiencias de manera presencial y que las actividades aquí empiecen con naturalidad normal, sin virtualidad ¿Qué te ha parecido el protocolo que se ha implementado ya para, eh, aquí, para las medidas de, de prevención del coronavirus? Medida de prevención no hay ninguna. Aquí lo que hay es la extinción del acceso. O sea, que tú eh, eh, andas con tu mascarilla, tú, de manera eh, eh, particular, tú cumpliendo con el protocolo nacional, no del del palacio. El palacio simplemente aquí te pone, te, te mide la temperatura y te da manita limpia y punto. A ti no, que no te dan acceso aquí. Eso no es medida de, de distanciamiento. Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon ustedes las declaraciones de eh, Ridalmis Aria, Ridalmis Rodríguez, quien es presidente del Colegio de Abogados en San Francisco de Macorís, donde catalogaba eh, estas medidas como restrictivas. Él dice que estaban alejados de lo que es las medidas protocolares. Hay que decir, señores, que en este, en este plantel... Se ha limitado el acceso a la prensa, se ha montado todo un equipo, eh, todo un protocolo eh, que afecta ¿verdad? directamente el trabajo que se realiza día a día a la prensa, dado que para ingresar a este plantel se necesita la aprobación de la Suprema eh, Corte desde Santo Domingo. Entonces, posteriormente, es donde te llaman desde allá para darte la aprobación específica del trabajo que va a realizar. Cada miembro de la prensa, de mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bien, gracias a Arismendi la antigua. Hay que darle seguimiento a esa información. La prensa para entrar tiene que pedir un permiso que lo otorga la Suprema en la capital. Y entonces son ellos los que te llaman. Exacto, no, no, no, hay que averiguar eso. Porque no hay libertad definitiva... de información ¿eh? ¿Eh? No hay libertad de información No, no, no, pero claro, eso limita la libertad El acceso a la información claro. Que es como se llama el derecho, o sea claro.